Francisco otra vez tuvo el protagonismo ofensivo para que los Tigres le ganaran a los Leones este primer partido de la serie final que ha cambiado no solo en este primer sino de los últimos de la del todos contra todos que vemos un ánimo diferente en el club House de los Tigres. creo que hemos podido unir todas las cosas pequeñas del juego mientras podamos contribuir así y cada quien puede aportar un granito de arena vamos a hacer las cosas diferentes en el día de hoy tuvimos tremendo la apertura del picheo si te fijaste la hizo un tremendo trabajo más luego vino el relevo eh, Marte, Cedeño, Juan Carlos Cruz creo que tenemos que dar gran mérito a ellos en la temporada regular no tuvimos con el escogido y tampoco en el todos contra todos, sin embargo se ven más confiados, ¿entiendes que los cambios que se hicieron ya sea con los lanzadores, con las nuevas integraciones han hecho ese cambio y eso es lo que se ha traducido en el terreno de juego? Bueno, en realidad sabe que eh, a, a, a menos mucha gente han hecho muchos cambios, han sido útil para el equipo también hay que olvidar lo que pasó en la, en la serie regular en gran Robin, ya esto es una final, esto es un nuevo comienzo, creo que nos hemos enfocado en eso y vamos para antes, en adelante, ya ahora adelante que los fanáticos desde que llegaste a los Tigres del Licey eh, se apropiaron de ti, de tu figura los fanáticos te quieren mucho ya te pusieron el franciscazo por el palo que diste San Francisco de Macorís ¿Cómo te sientes con ese cariño que recibes de los fanáticos de los Tigres del Licey? No, me siento muy bendecido de verdad de la fanática azul creo que para mí es un orgullo tener la camiseta de Lucer puesta es algo que nunca me lo esperé pero le damos la gracias a los fanáticos y esperamos que sigan dando el apoyo que nos han dado hasta el, hasta el sol de hoy. ¿Va a seguir siendo la clave del, de esta serie final y de los Tigres el picheo? Bueno, en realidad, sabes que tenemos que jugar muchas pelotas. Ahora este primer juego y cada quien trata de aportar lo que se pueda en, en el terreno y creo que tenemos que seguir enfocados en todo lo en toda la que hay que hacer día a día. Gracias, Juan, y felicidades. Está bien, gracias. Seguimos con más.